Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a continuar con el estudio del de eh, sistema nervioso autónomo. Y en particular lo que vamos a ver eh, serán las diferencias entre las características anatómicas que podemos encontrar entre eh, las fibras motoras del sistema nervioso somático y del sistema nervioso autónomo. Vale, para eso vamos a echar eh, mano pues, eh, de un dibujo, salimos de aquí y nos metemos aquí. Bueno, vemos esta representación de una sección de médula espinal. Bien, vamos entonces a diferenciar entre eh, fibras de, las fibras neuronales de los cuerpos neuronales. Bien, las fibras neuronales habíamos visto que las que pertenecen al sistema nervioso autónomo las representábamos en verde, ¿de acuerdo? Y el recorrido que siguen, bueno, pues va a ser, salen, atraviesan lo que va a ser el hasta gris anterior, pasan por lo que es la raíz anterior, ¿vale?, y llegan al nervio espinal. Sucede lo mismo, ¿vale? con las otras que habíamos visto también de color verde, que tenían su origen en la médula espinal, en la sección dorso lumbar, ¿vale?, pues también atraviesan el asta gris anterior, la raíz anterior, ¿vale? Y, eh, pues, discurren a través del nervio espinal hasta el órgano receptor. Bien, en el caso de las fibras motoras de, que pertenecen al sistema nervioso eh, somático, ¿vale? Bueno, pues salen, lo que van a hacer es eh, salir del hasta gris anterior, atraviesan toda la raíz anterior, ¿vale? Y, bueno, pues alcanzan el nervio, discurren a través del nervio eh, eh, del nervio espinal periférico. Bien, ¿dónde vamos a...? Otra de las diferencias que vamos a encontrar es ¿dónde vamos a encontrar los cuerpos neuronales, no? Y los cuerpos neuronales, pues en el caso de... Eh, pues las... Eh, del sistema nervioso somático lo vamos a encontrar, ¿vale? Aquí mismo en el hasta gris anterior, mientras que en el caso del eh, sistema nervioso autónomo vamos a encontrar los cuerpos neuronales en el hasta gris lateral, que ahora vamos a dibujar aquí, estoy dibujando uno aquí, vamos a poner este aquí, ¿vale? y el otro lo ponemos aquí. También. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a buscar entonces más diferencias en, en el esquema anterior que teníamos. bien eh, Otra diferencia que vamos a encontrar anatómica entre eh, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo es eh, que en el, en el caso del sistema nervioso eh, somático va a estar compuesto eh, por una única eh, neurona, ¿vale?, que llegará al órgano efector, mientras que en el caso del sistema nervioso autónomo ¿vale? va a estar compuesto, como veis, por dos neuronas, ¿vale? para poder llevar el mensaje al, eh, bueno, pues al órgano efector. Eh... Vamos a ver, tiene que haber otra diferencia que nos vamos a encontrar y es eh, en el caso de que eh, en, en el caso del sistema nervioso eh, somático, ¿vale? eh, todas las fibras motoras del, de este sistema nervioso somático las vamos a encontrar en todo el sistema nervioso central, desde a lo largo de toda la médula espinal como en el cerebro. Mientras que en el caso de las fibras motoras del sistema nervioso autónomo, eh, las vamos a poder encontrar eh, en distintas secciones, en dos secciones. Vamos a ponerlo aquí. Eh, la primera sección que nos vamos a poder encontrar, fijaros, es esta sección, eh, la pongo ya en el mismo color, será la sección que denominamos dorso-lumbar. ¿Vale? Y eh, equivale a, eh, van a tener los cuerpos neuronales, van a nacer de la primera neurona, van a nacer desde la primera torácica, desde la vértebra primera torácica, a la segunda vértebra lumbar. ¿Vale? Mientras que lo que denominamos sección cráneo-sacro, Vamos a encontrarnos que eh, parte de los cuerpos neuronales van a nacer eh, en, el, en el cerebro formando parte de pares craneales ¿de acuerdo? y hay otra parte que va a nacer en eh, el sacro entre S2 y S4. Pues nada más, hasta aquí este mini vídeo. Eh, te animo a compartir cualquier duda que tengas, bien en clase o a través del foro. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego.